Ellos son nombrados por un régimen especial y ellos lo hacen voluntariamente cuando firman sus contratos. Es en el régimen especial que tienen algunos cuerpos policiales, en este caso era 24-48. ¿Eso qué significa? Que trabajan 24 horas seguidas, obviamente excluyendo sus su zonas de alimentación, trabajan 24 horas continuas y no trabajan dos días seguidos o sea, 48 horas no laboraron un día lo llaman desde el punto de vista técnico el primero de descanso y el segundo el día libre. pero entonces ellos trabajaron 24 seguidas y 48 horas seguidas no trabajaron vuelven el otro día las 24 horas entonces el reclamo que ellos hicieron ante los tribunales es que de esas 24 horas tenían que considerarse 24 horas extra. No obstante, con la defensa que hizo la institución, los tribunales les aprobaron 12 horas, los 24 no, sino que solamente de esas 24 horas, 12 tenían que considerarse horas extra. Y no solamente había que considerar horas extra, sino que nos están obligando a pagar indexa indexación intereses. e intereses. Altos. O sea, todo trae la indexación es traer ese, ese, ese, ese monto al tiempo actual y además pagar los intereses, que en nuestro criterio eso es un doble, casi que un doble pago, pero bueno, eso es lo que dijeron los tribunales, nosotros somos respetuosos de los tribunales, las sentencias están en firmes, yo en el momento que no requiera de ellos, preside de ellos, no están nombrados en propiedad, pero la, la institución requiere de todo el cuerpo policial. La, la última preguntita, ¿cabe la posibilidad de que en algún momento se evalúe eh, eh, exceder los contratos no por tres meses, sino por seis meses o hasta por un año sí. en vale las plazas fijas? Eso precisamente es lo que estamos analizando. Ya yo les pedí a los compañeros de recursos humanos y de financiero que tratemos de cambiar los procedimientos de nombramiento que se han venido haciendo así durante muchísimos años y eso perjudica a la administración y perjudica el, el funcionamiento y, y algo muy importante, la parte humana de la institución porque todos cuando estamos eh, de, nombrados de esa manera de, tenemos un sentimiento de que no sabemos si nos van o no a alargar el contrato y entonces produce inestabilidad y eso todos sabemos lo que conlleva eso todos hemos sido o la mayoría debemos de haber sido en algún momento funcionarios interinos y sabemos lo que eso significa ¿Confirmas antes que los más de 100 porcios, eh, municipales no se van? No se van ninguno bueno, eh, salvo que haya problemas de, de disciplina que se dicen o que a veces suceden, ¿verdad? pero por este tema, por, tema no por este van. tema no se van. Podrán irse por otro tema, pero no por este. Perfecto, gracias. Señora. Con muchísimo gusto.